Hola, soy Raúl de iPhone Digital y voy a explicarte cómo puedes sacar más partido a iOS 10, en concreto a la aplicación de fotos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes poner nombres y organizar mucho más rápido a las personas que tienes en tu álbum de fotos. ¡Comenzamos! Hoy vamos a ver cómo funciona la aplicación fotos en iOS 10. Vale, pues vamos a entrar en la aplicación y vamos en concreto, aquí marcamos álbums y donde pone personas hacemos clic. En principio aparecerán todas las personas que ha reconocido el sistema automáticamente. Lo bueno que tiene el sistema de iOS 10 es que todos hacen el dispositivo, no se envía nada a la nube, como por ejemplo ocurre con Google, por lo tanto tu privacidad está bastante protegida. Eh, si no te aparece esta opción, puede ser que esté tu dispositivo recopilando todavía los datos como te puede aparecer un mensaje como este, te recomiendo que dejes cargando tu iPhone o iPad a la corriente y que tengas activado la Wi-Fi porque lo necesitaría. Vale, pues suponiendo ya que tienes esta vista, de acuerdo. lo que tienes que hacer es seleccionar a la persona que, que quieres poner el nombre, aquí arriba del todo veremos que pone Más y luego Añadir nombre, hacemos clic... En este caso vamos a poner Raúl, ¿vale? Y ya está. Una vez que esté hecho así, como ves, aquí aparece ya mi nombre, debajo del, de la fotografía que, o de las fotografías que ha reconocido el sistema. Cuando tengas eh, muchas personas ya organizadas de esta forma, puede ser que haya algunas personas que te interesen más, como los amigos los familiares. Para que tengas un acceso directo, lo que tienes que hacer es hacer clic o mantener apretado sobre la foto y la arrastramos aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es tener como una especie de acceso directos a los contactos, a las personas que más eh, consultemos o que más queramos tener sus fotos a mano. Bueno, este es el consejo para la aplicación de fotos de iOS 10. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal para más consejos de iOS 10. Hasta la próxima.